Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y hoy tenemos lo que es el G-Sor 1008, chicos Tenemos el G-Sor, Este TD, o cazatanque, como quieran decirle Que es un vehículo premium de tier 8 británico Autocargador, bien Es eh, algo bastante extraño Que nos han sacado aquí para, para el tema de las cajitas navideñas, bien Por otro lado, fíjense que tenemos cajitas Grandes, tenemos 200 Cajas para abrir Bien, entonces, esto seguramente lo voy a estar Abriendo esta noche ¿ok? Esta noche lo vamos a estar abriendo En direct, en vivo, en directo Así que no se lo pierdan Porque ya les digo que vamos a estar abriendo Estas 212 cajas Que tenemos acá eh... ¿Esto qué es? Ok Mirá, no lo había visto. Buenísimo, Bonardo. Eh, bueno, acá tenemos todo, entonces todos los diferentes estilos de cajas y demás. Así que nada, esta noche los vamos a estar abriendo seguramente después. Eh, si, si es que hay alguna que otra donación, podremos abrir más. O haremos sorteitos. Alguna... Me han preguntado, cheando ese sorteo. La mano por el momento viene media complicada, pero vamos a ver porque algo me guardé de lo que me fueron donando. Eh, pero. Pero bueno, algún sorteito vamos a hacer seguramente. Eso, quédense tranquilos que. Aunque sea algo, vamos a poder dar. Así que, eh, nada, chicos. Estamos con el tema del G-SOR. Eh, hoy a la noche les decía, tipo alrededor de las 20 más o menos, vamos a estar haciendo eh, la apertura de las cajas, ¿ok? En vivo, acá. Acá en ShowTube. Bueno. Eh, ¿Qué les iba a decir? G-SOR 1008. tanques, Bien, Tier 8. Británico. A ver, eh, yo le puse la, la tripulación de la FB-4005. No es una gran tripulación, ni mucho menos. Apenas fíjense que llego a las dos, tres habilidades, bueno, tres habilidades en realidad Pero, lo que tiene de bueno este vehículo es que eh, es autocargador, bien Es un vehículo que eh, la verdad tienes que tener un poco de mano para usarlo La verdad que creo realmente que tenés que tener mano y cabeza para usarlo ¿Por qué? Por esto 40.31 segundos de recarga con comida y con la ventilación eh, salvo que le pongas la directiva de ventilación mejorada, el equipamiento mejorado, esto no va a bajar de acá. ¿eh? Sí, salvo que le podés poner la directiva acá también de ventilación, como para que baje un poquito más, 39.91, y puede llegar a bajar a 38, ponele. 37.9, pero no va a bajar más de eso. Lo cual es un montón, es un montón. Bien, ¿por qué? Eh, más que nada por el daño que causa por tiro Si vos está bien, me decís Está bien, Nando, pero 320 en cuatro disparos ¿Qué más querés? Está perfecto, está re bien A mí lo que me hubiese gustado realmente Es que esto no sean 39 segundos Sino que sean unos 31, ponele ¿Bien? O 32 O que, o que sea unos 30 segundos, ponele Pero que pegue, no sé, 300 por tiro ¿Bien? Más o menos para que no sea muy largo. Porque vas a ver que en la partida se te va a hacer muy muy largo. El tema de los casi los 40 segundos que tenés para, para recargar. Pero vamos a meternos en las especificaciones. Y después bueno ya sigo dando mis, mis, eh, mis propias eh, perspectivas. Igualmente quiero aclarar que me encanta, me encanta la navidad. Amo lo de lo del, esto ya me pone melancólico. Ya me pongo me empiezo a emocionar. A mí las fiesta me ponen muy... Eh, así me emociono la verdad. Me, me gusta mucho. Eh... Bueno, como dijimos, pegamos 320 por disparo, 226 de penetración con munición estándar, con munición AP. Tenemos munición APCR que va a estar penetrando unos 321, ¿ok? ¿Qué es lo bueno de esta munición? Y de las dos, en realidad, que la velocidad de esta es 1066, la velocidad del proyectil y la velocidad de la munición APCR, de la munición premium, como quieran decirle, 1411. La munición alto explosivo penetra 53 y pega 420, yo la verdad... Salvo en algún caso muy, muy Particular, muy raro Yo la verdad es que lo llevaría Con cero, yo en lo personal eh, ¿Por qué? Porque son 40 segundos De recarga, ¿bien? Entonces Para tener 40 segundos de recarga Y sacar 70 de, de HP Por disparo Es que vas mucho tiempo, ¿bien? Perdés demasiado tiempo, yo la verdad es que lo recomiendo Llevarlo con cero, pero una precisión y exclusivamente personal. ¿Bien? Yo lo llevo así: 24, 16. 24, por salimos con tier 10. 16, salimos con tier 8. Somos top tier, ponele, o tier 8, o contra tier 7, por supuesto. Tirás las apenas hace falta. Salvo que veas que viene, no sé, un tanque hiper duro. Bueno, le tiras unas APCR, no hay problema. Pero en líneas generales, con la munición estándar está bien. Y apenas ves una, una, una X o, y un palito al lado de tier 9, eh, 8, 9 y 10, ya directamente carga APCR por si las moscas. Um, como dijimos, tiempo de recarga 39.91 Tiempo entre proyectil y proyectil 2 segundos, ok Tenemos 4 proyectiles en el cargador Y um, velocidad de giro del cañón 32, la verdad que no lo veo mal, para nada um, Tenemos algo que es excelente, excelente Que es el tema de Lo que tiene que ver con la depresión Del cañón, menos 11 Es excelente, es excelente Es de las mejores del juego, bien ya como tenés una depresión de menos 10 Es un montón Menos 11 ya estás por arriba de eso O sea, ya es una locura O sea, está excelente Así, literal, excelente Después eh, Elevación 10 Bastante poquito Hacia arriba nos va a costar un, mo un montón Porque la verdad es que es muy poco 10 Hacia arriba es muy, muy poquito eh, Velocidad de apuntamiento 1,99 está bien Porque tenemos la directiva Pero vamos a sacársela Vamos a retirarla Para que vean lo que es el tanque Un poquito más... Eh... Peladito, ¿no? Y vamos a sacarle la comidita también. Para que ustedes lo vean. Se los voy a mostrar. Se la voy a mostrar de las dos formas. Así está. Eh, apuntando en 2.01. Y la dispersión es de 0.30. El DPM 1658. A ver. Es un DPM bajo para un 8. ¿bien? Es un DPM bajo. ¿Por qué? Eh, si bien te vas a poder hacer buenas partidas. Me parece que podés. Si tenés mano y cabeza para usar el tanque. Y, tipo, tenés que... Tener bien en claro por dónde meterte y por dónde no. Porque te llegas a enfrentar con el rival equivocado ¿bien? Uh, y no tenés un lugar de salida o, no, o te espotean y lo tenés enfrente y no tenés dónde, dónde huir con este vehículo, estás muerto. Porque con 40 segundos de recarga, fíjate. Y más que los enemigos saben que tenés 40 segundos de recarga, eh, ya está. Es como, o sea, imagínate como, por ejemplo, tenés enfrente un Japan Cele 100. Para que tengas una idea, crees un Japan de 100 Sabes que recarga más o menos, como, depende de cómo lo tengas equipado, pero entre 19.5 y 21,5. Más o menos, depende. ¿Bien? Redondeamos en 20 segundos. Dale, el Chan está bien. Te pegó una de 1000. ¿Bien? O, o, o te pegó un, tío, un bombazo de, de 900. Yo con este, por ejemplo, ¿qué haces? Sabes que el Chan tiene 20 segundos de recarga. O sea, de última le pegas los cuatro corchazos y te vas volando, porque vos se los metes en 2. 4, 6, 8 Te sobran 12 segundos para rajar con el Gizor ¿Entendés? Le cargaste a PCR, le metes los 4 bombazos De, supongamos, 320 por eh, Por 4 Serían algo así como 300, 3 por 4, 12, son 1200 1220, 1240, 1260, 1280 ¿Bien? Ahí, redondez. Más o menos 1280, o sea que un Chapanzer de 100 Te mete un bombazo de 900 O de 1000, está bien ya te la jugaste porque te quedaste con los puntos de vida. Estoy sacando, es un hipotético, un hipotético caso, ¿bien? Pero ahora le metes los cuatro corchazos, le sacas casi 1300 y te las la piras y te vas. Listo, ok. Parece una cuarta posición, atrás de la línea roja del mapa, <risa> más o menos, y seguís haciendo daño después, ¿bien? Eh, pero para que tengas una idea más o menos cómo usarlo. Ahora, suponete que le ponemos el matafuegos en vez de la comedita. ¿bien? Recaramos en 42. Velocidad de apuntamiento 2.1. Dispersión de 0.31. 1.600 el DPM. Es un DPM bajo. Repito. Por eso yo recomiendo que a los vehículos le pongan comida. En la medida de lo posible. Si pueden. Después traten de usar un vehículo para farmear créditos. Hacer créditos, no sé qué. Pum. Ok. Perfecto. Pero traten de... Eh, de usarlo con comidita. Yo recomiendo. Ahora. Como dijimos. Le metes la directiva de, de, de purga de ventilación. Mirá. 0.29... 1,99. 39.91. O sea, cambia. O sea, cambia bastante, ¿bien? Eh, vamos a dejarlo así. Después. Puntos de vida. 1,200. Blindaje del chasis. 99. La verdad que no está mal. No está mal. Es de, a ver, te va a entrar. Si tienes 8, te van a entrar todos. Porque pensé que... Con, con AP te van a entrar en el chasis. Casi salvo que Jesucristo haga que... Tenga súper inclinado y que... Pero... Es, Igualmente, repito, no está mal No está mal para un cazatán que no está mal eh, De hecho, es bastante, bastante duro La mayoría deben tener entre unos 40 Y unos 60 Más o menos de blindaje Este tiene 99, o sea, 100 Es como un Tiger 1 que tiene 100 de blindaje frontal Un pesado 51 de lateral, con los chapones laterales Que hacen que absorbamos la, las municiones explosivas Y las hit Y 38 trasero, bien, o sea, te entra todo 1200 puntitos de vida Cuiden el HP Cuiden, por favor, su querido HP, ¿ok? Porque es muy poquito. 1200, está bien. Está en la media de todos los cazatanques de tirocho, ¿ok? Pero es, al poder utilizarse también como un mediano, ¿bien? Porque tiene la denominación de cazatanque, pero tranquilamente es un mediano. Eh, entonces, traten de cuidar sus HP. Te enfrentaste sin querer, no sé qué, de, por estar en la zona de un mediano. Te encontraste justo... O que te espotean, no sé qué. Y te pega una 130 pm. Te metes 600. Y te quedas con la mitad de vida. Exactamente. Te quedas con 600 para toda la partida. Ni hablar si te llana te un tirito más ahí de 300, 400. Estás en el horno, ¿bien? ¿Qué más? Blindaje de torreta. Bueno, acá ya tenemos algo un poquito más especial. 152, ¿bien? 152, 51, 38. A ver. Estos 152, ¿vas a poder rebotar algún tiro? Sí, claro que sí. Obvio. Ahora, no te confíes de la torreta, ¿bien? No es que sos... Eh, no sé Un Super Conqueror, ok, o sea, tranqui Está bien el blindaje de la torre está muy bien Más la depresión, o sea, el ángulo puede ser este Puede ser bastante extremo en algunos casos Y encima, fíjate, tiene una, una posición media redondeada Pero tengan cuidado en las posiciones rectas En las cuales, si te enganchan, te la clavan Porque además te vas a encontrar un en tier 9, tier 10 Fíjate Sos recontra apoyo Bueno, eh, puntos medios Negativos ahora, peso eh, lo que tengo que ver con la potencia específica 15 con 67 Y yo le puse el turbo Porque quería probarlo con el turbo, bien eh, 15 con 67 Con lo cual, si no, tendría unos eh, 14 con 59 Más o menos, por ahí anda Velocidad máxima, 64 En reversa, 19 Tendría, si no, 60 de velocidad máxima Y 17 en reversa Velocidad de rotación, 32 eh, Pero bueno, porque tenemos todo esto Pero más o menos unos 29, 30, si no sería La velocidad del tanque, la movilidad del tanque Es bastante, bastante limitada, ok Está bastante limitada, eso no quita Que sea un buen cazatanque, bien, es un buen cazatanque Es igual, me costó las primeras Dos batallas, me costó encontrarle el punto En la tercera dije, para, parar vamos a usarlo como un TD Primero traté de usarlo como un medio Me costó bastante, me costó bastante más que nada porque o te encontrás en situaciones en las cuales Estás medianamente rodeado Tratás de ayudar a alguien El tema es que pegas dos tiritos y si no puedes llegar a meter el tercero porque estás espoteado y sabes que te van a pegar, aparte que tenés un par ahí, entonces tenés que decir, no, no, es que me tengo que ir. Apetás la C y volvemos al mismo tema inicial. 40 segundos de recarga. Es un montón. Eh, potencia que ya dijimos. Bueno, después el camuflaje, 467, no está mal. Es, es el camuflaje de un vehículo medio, ¿ok? Medio. El rango de visión es de 463. Bueno, con todo lo que tenemos. Si no estás viendo más o menos, eh, le sacamos... Esto suponte eh, Hasta ahí tiene, ¿cuánto? 458, y le sacamos eh, Guardar, vamos a sacar la comida Para que veas cómo está pelado Ve unos 438 eh, Metros, bien, a ver Vos podés, tenés la posibilidad de Si no, ponerle la Yo ya directamente le puse las ópticas, ¿ok? ¿Por qué? Porque me gusta que los cazatanques Si lo usas como caza eh, Que tengan buena visión, ¿ok? Entonces yo prefiero llevarlo equipado así como lo ven Así es como lo voy a llevar yo equipado A un vehículo al campo de batalla Porque quiero que tenga todo, si no, no Equipamiento Yo le puse lo que es la ventilación, lo que es las ópticas Y lo que es el turbo, más que nada Estoy probando todavía, lo que yo no recomiendo Y se lo puse Se lo puse más que nada ahora Por una cuestión de que, a ver A veces, si en los comentarios me dicen Che, Nando, pero tenés mal equipado Es que a veces, ustedes tienen que entender De que Wargaming nos da tanques, por ejemplo Lo te voy a el bisonte, después te dan otros tanques y los tenés que equipar. Equiparlos cuestan créditos. Yo no puedo darme el lujo a veces de equiparlo como me encantaría. ¿Qué, me, qué le pondría yo a esto? Le sacaría el turbo y le pondría el mecanismo de rotación mejorado. Pero vale 600.000 créditos. Y me voy a quedar con 3.400.000. Tuve que equipar el... Eh, lo que es el... El bisonte el otro día tuve que equipar el m 4 a 1 fl, FL 10 quilombo, el Tier 6 autocargador eh, que a ver si lo tengo por acá también se los muestro de paso eh, este ves? lo que pasa mirá, mirá todos los créditos que tengo acá ya de vuelta volvemos a gastar créditos, a gastar créditos entonces ese es el tema se me hace complicado desde ese punto de vista de equiparlo como de realmente quisiera por eso a veces le digo yo lo tengo equipado así Puede que sea la mejor o no. Eh, pero, bueno, nada. Lamentablemente es así, chicos. Me encantaría tener 50 millones de créditos. Y, tipo, bueno, equípenlo así, así, asá. Yo les recomiendo que le pongan realmente el mecanismo de rotación mejorado. La movilidad tiene una movilidad suficiente para eh, moverse por el campo de batalla. Tranquilo, relativamente tranquilo. No es que es un, un, un turtle un tortoise, ¿entendés? un badger no, no, tenés relativa buena movilidad ¿eh? sos un mediano, medio ay, pesadete, por decirlo así pero, con esto va un poquito mejor y la verdad es que me gustaría ponerle esto, pero eh, bueno, no, no me dan los créditos pero bueno eh, nada, creo que hemos dicho básicamente todo, así lo recomiendo yo que lo lleven, recuerden, esto se lo podés cambiar eh, y, y nada creo que estaría, que estaría bueno así eh, vamos directamente con la replay. Así pueden observar cómo se maneja en el campo de batalla. Como lo manejé yo, por lo menos, ¿no? Vamos. Bueno, chicos, acá estamos entonces. Eh, con el Gizor 1008, ¿ok? Partita que acabo de jugar. Básicamente, la acabo de jugar hace dos minutos. Bueno, antes, dos minutos antes de empezar a grabar, ¿no? Por supuesto. Y es que voy a jugar una partita a ver qué onda. Ahí tenía puesta la red de camuflaje eh, porque después recién me pude dar cuenta que eh, que tenía un turbo gratis. Pa, me sobró de algún tanque, no sé dónde. Así que lo, lo utilicé. Fíjense cómo se mueve. Así se mueve sin turbo, ok? Para que vean más o menos la movilidad que tiene. O sea, no es que tipo es hiper lento y no sirve para nada. O sea. Se mueve, se mueve. Está un poquito pesadete, pero se mueve. Bueno, ahí estamos eh, autopista o Norteamérica, como se llama, no sé. Ahí nos ponemos en esta posición, en la cual podemos tener tiro del lateral a los que aparecen por ahí. Ahí se me va. Ahí tenemos el CDA. Tiro elevado. No, no, no estaba acostumbrado. Ahí tiré de vuelta. Tiré fruta ahí. Algo que aconsejo es no desaparecen los tiros porque... hermosura de, de, de blind shot eh, Traten de no desperdiciar los tiros Bien, a diferencia de otros vehículos Autocargadores en los cuales Tal vez, por ejemplo, con un proveto Y bueno, te tiras un tirito total esperas después 5 segundos y ya tenés uno de vuelta Pero acá no, acá otra vez Fíjate la recarga, yo sigo ahí tranquilo recargando Es que es... Mirá la barra de recarga La barrita roja que estás viendo Arriba de la... Sí, tranquilo, o sea, tomate una siesta, ¿eh? O sea, mientras te vas a... Te vas a una playa, si quieres. 430 u Fíjense la precisión que tiene, Es una belleza Me falló el último eh, Es una belleza, que... A nivel precisión, a nivel cañón Es, es que no falla, ¿eh? La verdad que está muy, muy, muy bueno A nivel precisión Excelente Así como a veces te digo también de que hay tanques en los cuales eh, dice 0.34, por ejemplo, y vos yo te digo, mira no tiene 0.34, no, no. Tiene 0.37, 0.38. Así te digo que tiene 0.30, te dice este, para mí tiene un 0.27, 0.28, porque la verdad es que si apuntas, va ahí el tiro, ¿no? olvídate. Allá se pinta el probeto. Perdón chicos, hice un pequeño cortecito para achicar un poquito la cámara porque sentí que estaba molestando ahí un toque Entonces, eh, nada, eso eh, Nada, acá seguimos, hay que tener paciencia, piensen que es una partida de tier 8, tier 9 y tier 10 Bien, o sea, somos, como se dice habitualmente, hablando mal y pronto, culo de ratón, ¿ok? O sea, eh, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser eh, pacientes tenemos un Super Conqueror, está bien, está en la ciudad. Pero de este lado tenés, eh, pueden estar los Burrasque, puede estar el Progueto, puede estar el, eh, no sé, el M48 Patton. El Jaspanser 100, el Conway. Hay que tener mucho cuidado. Es lo que les dije antes, un tiro de Jaspanser 100 nos puede sacar tranquilamente, tranquilamente, 1100 de vida. Las quedamos con 100, ya está, listo, nos arruinó la partida, ¿ok? Espoteado, ahí va, adiós. Por eso recomiendo que no usen la red de camuflaje. Porque se usa para situaciones muy, muy puntuales. No, está apuntando a aquel lado. Fíjense la penetración que tenemos. Se la ponemos justito ahí. Hasta ahora llevamos unos 1.706 eh, de daño. Y fíjense que ya acá ya me fui un poquito más al frente. Obviamente no, yo no usaría este vehículo en la primera línea. Me vuelven a spotear. Debe ser lo que tenemos a la derecha seguro que va a andar algo por ahí. El progueto, el burrasque. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero como tenemos esa pequeña lomadita a la derecha. Ves que nos está cubriendo un poco. Eso nos, nos sirve. Y además tenemos al progueto ahí que... Eh, que también lo van a espotear a él y le van a pegar a él. Básicamente. Y de hecho también está la FB4005. Que es, está mal. No, no, no, tienes que, no te conviene ir por ahí. Pero bueno, esto es una presión personal. no o sea, Uno... Dos, y se nos va Bueno, acá Ya se nos presenta un problema, ves ¿Qué hago ahora? Pum, recargo 40 segunditos Vas, te haces un café Te preparas un asado ahí, te haces Unos mates, ¿entendés? Entonces tranquilo Después vas, te pegás un baño y volvés Porque más o menos <risa> Es lo que hay, ¿entendés? Pero Dale, Arti por Dios Le dicen ahí eh, La 4005 ahí está muerta Fíjense, de paso, mientras yo estoy paseando que les dije? No les conviene ir por ahí, porque si tenés gente ahí, eh, no te conviene ir por ese lado, te conviene ir por este lado. Menos con una 4005 Que te ven desde, desde, desde no sé, desde otro continente, más o menos. Bueno, a ver, eh, ya tenemos cargado otra vez el, el cargador, ¿no? Obviamente. Y acá he decidido optar un poquito más por avanzar Y fíjense cuando avanzamos, no vamos a comer una 2300, <risa> ya se los di eh, en cuanto te espotean Sos pollos, básicamente Más en partidas así Este es el burreski O burrasquillo. Eh, tenemos 2374 De daño Yo me lanzo cuando veo que empiezan a avanzar Los, lo que pasa es que mirá el burrasque ahí me, Ahí me, me trolea El Rnet Jesus uno, dos. Adiós, brother. Y otra vez me quedo con un proyectil. Ah, recargo. 40 segundos de recarga, brother. Uh, nos tiró la Conway ahí. Javi Córdoba. Y ahí sale el burrasque. Nos pega uno. Nos pega dos. Imposible, Yo no le voy a ver nunca el burrasque. Y ahí viene el Patón Y... A 40 segundos de recarga Ese Patton se hubiese comido tranquilamente Un tiro más, mío Bien eh... Nos mató el querido Marcos BR de 8 bits Y después se lo llevaron a él Bueno, es así chicos Es el tema de la recarga eh, Es que a veces te, te, te, te exaspera Pero es, es el handicap de este vehículo Los 40 segundos que tenés Cuando te acercas a las, a las líneas enemigas, digamos, de más, eh, ya tenés que estar pensando directamente en... en tipo, bueno, ir completo con el cargador. Y tampoco que son tipo 6 proyectiles, ¿entendés? Como decir, bueno, no sé, 50 a 100, ¿viste el francés? dice, bueno, tengo 6 proyectiles, bueno, por lo menos, no sé qué. No, no, un 4. O sea, yo lo veo así como medio... Complicado, complicado... Ojo, me parece, me parece un buen casa El auto apuntado con un I-7 A ese Lo fue a buscar como si no hubiera mañana olvidate. Desesperado Ahí todo vulcano, vaya, vaya, vaya a buscarlo Mirá la movilidad que tiene el I-7 En ese sentido me encanta, es un mediano Pero anda a alcanzar un burrasque, ¿no? Es que seguramente Gun igual noob, me igual noob Pone el What the fuck. Eh, se voy a ir a buscar la arte, ya te digo, olvídate. Va, yo si fuera burrasque, hago así, me vuelto y. A buscar la arti artillería. Eh... Los potean, no sé dónde está el burro, ahora ni me acuerdo qué pasó. Ah, pero puede ser que esté de aquel lado Bueno, no sé Está capturando el Patton A ver, vamos a ver eh... Lo que me acuerdo es que le Ah, ya está el burras, que está en la base eh, Lo que me... Sí me acuerdo es eh... Eso, que le ponen, ¿ves? of cap, please, o sea, que salga la captura, por favor el Patton no le interesa nada Está bien, a veces eh... Consejo personal Si a veces, tipo, necesita... alguno necesita hacer Una medición de daño o algo así se la gamba y salí. Ahora, si vos tenés que hacer tipo tu misión de, de capturar, no sé qué. También es válido, porque a veces pasa también, ¿no es? Bueno, fue una victory. Ahí va, victoria. Bueno, eh, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar a ver los resultadetes y eh, ya vamos concluyendo este video que se me hizo más largo de lo que yo pensaba. Vamos. Bueno, queridos amiguitos, entonces acá estamos y eh, como podemos ver fue una maestría de segunda. Obviamente porque no lo usa nadie, el tanque es un poquito lo que lo usan todavía. Pero si no yo creo que va a estar más, más arriba. A sacar de la maestría, la M de maestría va a estar complicado. Tenés que hacer unos, creo que está arriba en 4K más o menos, 4.000 de daño. Eh, o 4.000 y pico, 4.500 más o menos. Eh, por ahí anda. Después, ¿qué te iba a decir? Bueno, hicimos 3.141, habíamos hecho 2.800 y pico, pero le metimos, acuérdense, el cieguito al... ¿El blindshot a quién era? Al, CD, al C, CDA, ¿no? Al MXDA eh, Sí, al CDA 105, ok eh, 3141, dos kills En una partida de tier 10 No me parece que esté mal eh, Ha terminado primero el Progetto con 3300 El Phase 1, con... Bueno, fíjate, Progetto 65, Phase 1 ¿Qué hacemos nosotros ahí en el top 5? O sea, no, no sé que nos tocó, bueno Suerte, suerte, suerte Fue pura suerte eh, El Patton también 3200 Nosotros 3141 y eh, bueno, la mira la Arti viene ahí. 17, 1786, viene ahí, dos kills. Entre mira, nosotros hicimos entre los cinco primísimos hicimos dos, tres y dos son cinco, siete, nueve, once, doce. Dos entre los cinco premios nos llevamos del equipo de ellos. Zarpao. Bueno, eh, el 7423 está Vulcano también, viene ahí. Y, y. el equipo enemigo, el burrasque. El burrasque está, está rotado. En una partida de tier 10, mira el burrasque con un tier 8. 3 kills y 4.142 Zarpado Marcos de 8 bits, hizo 3.300 3 kills, el proyecto 2.500, lo que pasa es que ellos En, en el top 5 Digamos, eh, no estuvo mal El tema es que acá tenés un montón que se fueron con 0 Un Super Conqueror con 0 de daño En una partida de tier 8 Complicado El is 2 Con 2 2 Dylan, ¿Qué pasó Dylan Cuando estás ahí con un 0 Meteme un tirito el CDA, que no sé, ahí sí no sé qué hizo El CDA la verdad es que pasó a la chapa No sé, no, no sé qué iría a hacer. Pero bueno, no sé, son decisiones eh, Y acá tenemos la última Que bueno, es los créditos que hemos eh, ganado Autorevestecen munición, 67.000 créditos Pero Teníamos una, una misión, ¿no? Un evento que nos hizo ganar 50.000 Si no hubiésemos perdido, ¿cuánto? 82 Menos eh, 67 más 20 son 87 Y 7 son eh, 94 94 más o menos para grandear. 94 94.000 Menos 82 eh, Que son 12 82 y 10, 92 y 12 Son 94, si sí, Hubiésemos perdido más o menos 12.000 créditos Porque lo llevo con comida y por la munición ¿ok? Eh, 1.374 de experiencia Sí, por algún, por algo, no sé por qué. Uh, evento, Ah, por una misión eventos y porque es premium, por eso. Si no eran 916 de experiencia. Bueno chicos, hasta acá, más que nada, eh, el, lo que tiene que ver con el Gizor. Creo que fue bastante, bastante completito. Eh, nada, espero que lo hayan podido disfrutar. Hice un video, Estoy haciendo unos videitos un poquito más largos porque me, me han pedido, eh, tipo, lo que son eh, reviews así de tanques y demás. Lo haga un poquito más largo. Porque se queda medio cortina, Se quedan con, con ganas. Eh, así que nada. Recuerden que esta noche. 20 horas. Vamos a estar haciendo. Eh, la apertura de las 200 cajas en vivo. Acá en ShowTube. ¿Ok? Y eh, nada. Espero eso. Que lo disfruten. Que le hayan pasado bien. Lo hago como siempre de corazón. Muchísimas gracias. Cuídense. Y espero que me dejen en los comentarios cualquier cosita. Suscríbanse. Dejen ese like. Y nos vemos en la próxima. Chau chau. Amigos tanquistas.